Bien, señores, y ahora vamos a eh, tener una interesante entrevista con Jordi Herrera. Eh, Jordi es de los muchachos que están en el movimiento Somos Pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Aquí bien. en San Francisco de Macorís. Buenos días, Jordi. Muy buenos días. Es más que un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Subiste este micrófono, es bastante largo que tú eres. <risa> Bueno, es más hay a otra gente hay que bajarlo, en el caso de Jordi hay que Yo me dio mucho tamaño, hay que aprovecharlo. Sí. Es más bueno, que un placer estar está? aquí con ustedes, estamos bueno, muy bien, días. gracias a Dios. Gracias. Eh, vivo por la gracia de Dios, y okay. agradecidos. Okay. Jordi, los jóvenes se han convertido en la pesadilla del gobierno del PLD. Donde quiera le salen, hasta en la sopa. ¿Es esto un despertar real de la juventud? en repudio a la corrupción y a la impunidad que se ha venido dando tantos años y se, ha, se habían mantenido apáticos y mira, de pronto despiertan. ¿Es esto algo que se va a mantener si es un cambio de la, de la forma de pensar del joven dominicano? Mira, fíjate que sí, que por ejemplo yo mismo soy de las personas que no soy muy dado a las cosas públicas, pero cuando pasa algo de esta índole la juventud despierta por sí misma. En lo personal, yo no estaba por protestar hasta que veo las injusticias que se cometen con ciertas personas, como por ejemplo el colega joven de Claro, que es un ingeniero en sistema al igual que yo, a mí me dolió lo que pasó con él. Entonces fuera parte, además de otras cosas como la pérdida de nuestros recursos naturales, entre otras cosas y temas que absorben a los jóvenes, fue que hizo que los jóvenes de la República Dominicana despertáramos, que tomáramos conciencia sobre lo que está pasando, dándonos cuenta que el voto juvenil es una parte muy fraccionaria, como el 40% de la votación, entonces el joven tiene mucha palabra. Eh, Jordi, hemos visto que el movimiento cívico-social Somos Pueblo, se ha convertido eh, prácticamente en el impulsador de esta eh, de esta movilización de la juventud, si se quiere. Ellos son de Santiago, ¿cierto? Sí. sí. Eh, ¿Cómo tú perteneces a, a, al grupo, a esta organización? ¿Qué papel están ellos jugando realmente en todas las manifestaciones a nivel nacional? Bueno, en primer lugar hay que saber dividir las cosas. Sí. Eh, somos, eh, somos pueblo, el primero comenzó en Santo Domingo con algunos jóvenes a los cuales llaman popis, entre comillas, como es el, la jerga dominicana. ¿Qué clasifica un popi? La gente dice que un popi es una gente que tiene dinero, actitud y clase, pero yo considero no, no que sabía eso, es, que se eso es la definición. Es la definición que mayormente la apropian, sí. pero es algo erróneo porque es una jerga dominicana y estamos clasificando. Y lo guagua guagua. Ya dejémoslo ahí. <risa> <risa> es lo contrario a lo primero. ¿verdad? Exactamente. Pero mira, entonces, eh, la, la, el entonces, movimiento Somos Pueblo comenzó en Santo Domingo el lunes. Ya aquí San Francisco de Macorís unió lo que fue el martes, comenzando con 12 jóvenes frente a la Junta Central Electoral y ya de ahí nos fuimos uniendo. Según eh, el movimiento fue creciendo y la población se fue sumando, ya se está, se está tomando en cuenta que lo estamos haciendo, como se sumó San Francisco, se sumó Cotuí, se sumó Tenares. Y así, por ejemplo, hicimos una red a nivel nacional de jóvenes e internacional porque no sé si se han dado cuenta que en París, en Inglaterra, Australia donde hay dominicanos se han manifestado, donde quiera que haya dominicanos se manifiestan, y personas fuera de los dominicanos que también se interesan, gracias al movimiento somos pueblos. Eh, Jordi, yo tengo mucha inquietud, me van a permitir hacerle otra pregunta, sí, está bien, claro. Y, y es el caso de que durante muchos gobiernos los políticos han hecho de todo. Y se le ha permitido hacer de todo, usar el área público, robárselo, hacer con ellos lo que quieran, la justicia, engavetar todos los expedientes en todos los gobiernos, pero más en esto, se han dado mucho más. Ahora bien, con ese despertar de la juventud, ¿los políticos podrán seguir su vida haciendo lo que quieran y los jóvenes van a permitirlo? Mira, nuestra meta principal es que se acabe la corrupción y traer respuesta a lo que está pasando sí. y de lo que pasó dándole a entender a cualquier gobierno que venga a asumir la presidencia de la república o el poder de nuestra república dominicana que es soberana es que entienda que el pueblo dominicano tiene una voz y que el joven no se va a quedar de brazos cruzados porque como se lo podemos hacer a uno, se lo podemos hacer a todos Atención político, atención político, atención nótese, político Nótese, escúseme, no estamos politizando esto, es no, no, algo no. de democracia Claro, claro, atención político, todos aquellos que piensan llegar si van a llegar a través de Luis Abinadero, van a llegar a través de otro. Que no piensen que van a ir al erario, a, a, a, a, al erario público a robar. Que no piensen que van a ser funcionarios para robar. Ya la sociedad ha cambiado. Ya la sociedad dominicana es otra. Eso es lo que tú acabas de decir. Yo Exactamente. Que sí. Mira, eh, Jordi, mi nombre es Francis Rodríguez. Yo soy político. Un gusto, Francis. Y, y he visto con buen ojo que terminara la la apatía con, con respecto a lo político y tomando en cuenta que lo político es el mecanismo que define la vida del estado en cierta forma ustedes tienen una una visión política y van a votar masivamente obviamente porque de nada vale que yo empiece a protestar que empiece a exigir derechos cuando muchas de las personas como yo exigen que no te, nos quitaron el derecho al voto el claro. domingo pasado en las elecciones, de nada vale que entonces no vayamos a votar. Yeah. Obviamente no lo vivimos profesando delante de la protesta porque el voto es algo secreto y personal, a conciencia. Ojo, que todo el dominicano que vaya a votar lo haga conciencia. Pero es algo ya personal. Pero obviamente que cada todos cada nosotros tenemos individual. que... Exactamente. Cada, cada uno de nosotros tenemos que votar. Porque ¿cómo, cómo pensamos cambiar de gobierno si no votamos? ¿Cómo okay. pensamos que las cosas cambien? Hay que incentivar a la población mayormente a que dé su voto de conciencia porque en la mente le dicta que va a ser un buen trabajo. Bueno, en principio eh, tenemos las elecciones no presidenciales sino las municipales. Exacto. Elegir para San Francisco de Macorís eh, las autoridades, alcalde, vicealcalde y los regidores. Yo soy candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo tú en este trayecto que estás viviendo o ustedes están viviendo como jóvenes has pensado en tu ciudad partiendo del ayuntamiento que tú quieres ver? ¿Qué visión tú tienes del ayuntamiento? Bueno, en primer lugar, yo soy de las Guaranas, originario. Bueno, pero pasa allá lo mismo. En yo, yo desde el ayuntamiento yo veo una visión más clara de lo que son las Guaranas, una Guarana más limpia, segura, donde el ciudadano tenga los servicios eh, necesarios o los servicios claves y fundamentales, llámese agua, energía de calidad, una buena calle para que sabes, los Grico servicios de Rey. seguridad básicos que la policía responda. Eso es lo, que, lo principal que tenemos que ver. Ya luego se va hermo, lo que es hermoseando la ciudad y así por el estilo. Y que los recursos que llegan al municipio del estado sean bien invertidos en lo que es la población. Jordi, eh, volviendo nuevamente Jordi claro. a lo que provocó ese despertar en la juventud, que fueron las frustradas elecciones pasadas. Que Cada vez que hablo de ella, quiero mencionarle tantas cosas que simplemente me nubila y me vuelvo Dígalo. y me vuelvo un, un, un acéfalo cualquiera, ¿verdad? Cual Pero me gustó un, un penco. <risa> Tiene cabeza. Pero esperan ustedes como jóvenes en esos movimientos que han llevado la pesadilla al Estado en la Plaza de la Bandera diariamente y en todos los puntos de los principales pueblos de mi país y del mundo protestando, ¿ustedes esperan eh, que se le diga qué fue lo que sucedió? Exactamente, si bien es cierto, lo que nosotros queremos es respuesta, porque algo que me enojó sí, a mí en lo personal si mucho. Si fuera en los tribunales yo hubiera objetado esa pregunta, pero como no estamos en los tribunales, <risa> sigue Jordi. <risa> bueno, mira, en lo personal a mí algo que me frustró un poco y me enojó de forma bastante. Eh, es inductiva. Eh, totalmente. <risa> Algo que me enojó mucho fue que, por ejemplo, las elecciones se suspendieran el día 16 de febrero y ya el día 17 teníamos fecha para unas próximas elecciones sin, sin, sin saber, saber. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, que un joven declaró. ¿Ya? Jordi, eh, nosotros hemos visto una campaña burda que se ha querido eh, hacer a través de las redes para desvirtuar. Desvirtuar lo que es propiamente el movimiento, esta manifestación que se ha ido dando de manera espontánea y natural eh, Me parece muy baja es la palabra Me imagino que lo has visto y que lo ha visto mucha gente eh, ¿Qué tú puedes decir en relación a, los, a algún comportamiento eh, que tiene alguno de los jóvenes? Básicamente en la Plaza de la Bandera Que no es lo que son la mayoría de gente que han estado ahí Han sacado unos que otros eh, comportamientos eh, vamos a decir incorrectos para entonces explotarlo en contra de esta manifestación. Bueno, mira, en lo personal, sabes que sí. los, las personas de derecha, por decirlo así, porque yo son la derecha y nosotros somos lo, la oposición, van siempre a tratar de infiltrar a sus personas para que las, las, las manifestaciones se den en contra para poder decir que no es bueno y válido. Pero esas personas, por ejemplo, lo que son ya las personas que van a tomar alcohol uh -huh. a esas protestas, que van a fumar juca o entre otras cosas. Ya son personas que están desvirtuando el valor de lo que estamos haciendo. De una manera u otra no les duele lo que es República Dominicana, porque por su comportamiento pagamos todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si una persona de una religión X comete un error, van a decir los fulanos, no van a decir tal fulano. Eso pasa con la protesta. Si un protestante arma un problema en la plaza de la bandera, que van a decir los protestantes? No van a decir el protestante fulano. Entonces eso es como una, una imagen de mala jugada para la protesta, porque en realidad no todos estamos, como bien aclaras, no todos estamos de esa manera. Siempre hay dos o tres personas que sacan su lado rebelde, por así decirlo. Una pregunta. Tú como joven, ¿qué, ¿cómo tú visualizas, cómo tú vislumbra lo que es el sistema democrático que vive la República Dominicana o cualquier otra nación? La democracia, ¿qué es para ti? Bueno, democracia para mí es el derecho de la población tener decisión en, la, en, la, en los las leyes, Las derechos, cosas. normas, los procesos que se vayan a tomar en el país. Porque si la población no está de acuerdo, es porque a la población no le conviene. Y se supone que un gobierno está para la conveniencia de la población en lo personal. Si la población no se integra en lo que es la democracia, no hay democracia. La palabra democracia es un sinónimo de población. Tú lo buscas en Google y tiene que salir de población por regla. Porque el la democracia poder, va de la mano con la población. El sí. poder del pueblo, demos, gracias. Exactamente. Eh, ¿Qué más decir, qué seguir? El 27 de febrero es la marcha del millón, esto contrasta con el discurso del presidente... En su rendición de cuentas Hay manifestaciones hoy en San Francisco Háblanos de esto Bueno, como todos los días que hemos estado aquí Desde el martes que se empezó en la Junta Central Electoral De aquí de San Francisco, hoy seguimos en el Parque de los Mártires Desde las 5 de la tarde Invitando a cada joven franco macorizano y que le duela a su patria Que por favor se una con nosotros A lo que es esta causa El día 27 de febrero estaremos movilizándonos Algunos jóvenes de aquí de San Francisco de Macorís Hacia la Plaza de la Bandera Muchos, porque me hablaste de varias sí, guaguas Ya hay varias guaguas confirmadas de jóvenes que vamos. ¿Y a ¿Y de dónde vienen esos recursos? Eh, hay muchos eh, empresarios anónimos, por así decirlo, que están apoyando la causa, que no, de una manera u otra no pueden... Esta pregunta tiene maldad. No, lo no, que tiene no, es una forma maldad? de averiguar o sea, de dónde ya, ya. viene los porque, Oye, me esos guagüeros no te llevan gratis. No, no, no, que no te pero te cuál, a la parte Cada quien, eh, cada joven que no, te deja que lo desaparezca. No, no. Exacto, no, no lo diga eh, Dímelo eh, tú, aquí. dímelo tú. No te claro, lleves de no, no hay problema, mira. En primer lugar. No fue por algo que me dijeron. No, ah, pues no, Hay él. ciertos empresarios anónimos que están aportando, ¿no es verdad? Pero también nosotros como jóvenes tenemos un compromiso de que yo, si quiero ir a defender la parte, también tengo que sacrificarme de una manera u otra. Si hace falta yo invertirme, yo lo hago. Porque me duele mi patria. No temen ustedes ser como una especie de tontos útiles. Para sentido? que alguien maneje los hilos por detrás de la juventud y lance un movimiento aparentemente de juventud cuando realmente hay un interés ulterior, o sea, más allá. ¿Me puedes reclusar un poquito más la pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿no creen ustedes que pudieran estar siendo tontos útiles en el sentido de o que... O utilizado. Exacto, utilizado. alguien lo esté utilizando... Desde, desde lejos, digamos, apoyándolos, incentivándolos. Tú dices que la la pregunta sería que si la oposición, O otros partidos o políticos, lo están manejando, porque de, de, de ser así, los jóvenes somos muy despiertos y ya nos hubiésemos dado cuenta, es lo primero, porque cada vez que salimos a protestar no hay ningún rostro político. O sea, sí. nosotros lo hacemos no, porque por el rostro de... político no va a salir. Pero yo, se una pregunta. fíjate, fíjate Jordi, que si protestan... <risa> <risa> es, es, es malo porque protestan. Si no protestan. No, no, está bien que es protesten. No, no claro que está bien Entonces, que protesten. Eso es maravilloso. Mira, algo que yo vi en las redes sociales es: si protesto desde Instagram, estoy buscando un like. Si no protesto es que no me duele mi patria, pero si protesto es que estoy buscando sí. sonido. Una pregunta, o sea, ¿contra un quién como es como la protesta? Contra la corrupción. No vamos a alegar contra nadie porque no es algo político, es contra la corrupción. Llámese de quien llámese. No es político, lo que no es partidario. Sí, lo que no es partidaria. la política, ¿Oyeron? la política es lo que estamos montando en esa ola. Oye, es, oye, contra oye, es contra la corrupción. Es contra la corrupción. La política es el ejercicio del bien. La corrupción común, también cualquier implica nivel que sea. El tollo de la junta. Exactamente. Sí, todo. Pero la, la junta no es por el salas Tan, tan, <risa> también es, es culpable <risa> pero es maravilloso pero que así los jóvenes lo se estén expresando y qué bueno que han rechazado <risa> la presencia política en las protestas, sí. eso es maravilloso creo que aquí en San Francisco tienen que hacerlo porque veo que se está contaminando mucho con, con políticos que van si bien si bien notan en las últimas protestas se han estado pasando Mira por las ya últimamente estamos desligando lo que acá son, ya estamos desligando lo que son los otros políticos por el sí. mismo hecho porque lo va, va a pasar lo que pasó con la marcha verde la marcha verde a Jebri, a Jebri. comenzó a la marcha Jebri verde deberían sacarlo de la marcha verde comenzó normal y cuando se empezaron a añadir los políticos no eh, tomaron los políticos y partidarios eh, Ramón, entonces no no no tinita del PRM también eso la fuerza el pueblo ahora tiene tiene somos pueblo los jóvenes una propuesta para la Junta Central electoral que nos den respuestas yo se lo dije es la propuesta que queremos en principal que nos den la Respuesta de lo que pasó. Pero ellos van a organizar elecciones. las elecciones ahora, en 20 días, 19 días. Por eso es que estamos protestando, porque no es justo que den una nueva convocatoria de elecciones sin saber el pueblo por qué se suspendieron elecciones. Eso eh, eh, lo peor. Lo que ha pasado en este país, que, que quieren darle borrón y cuenta nueve, es lo peor. Mira, bueno, yo no, a Jordi, para despedir sí, y cerrar. Cerrar diciendo que. El, tiene cosas que hacer. Sí, cerrar diciendo que. Eh, Felicitarte a ti y a todos los jóvenes que se han sumado de Muchísimas manera espontánea, gracias. de manera natural. Por un solo objetivo, que se esclarezca todo lo acontecido en defensa de nuestra democracia y que podamos ir a un proceso electoral de manera transparente y confiado de que los resultados serán lo que el pueblo ha elegido. Muchísimas oh, gracias. Sí. Él es, es, es bueno, representante del movimiento de sí. un rostro diferente. Somos un rostro fresco, un rostro fresco claro. y no violento. Muchas Entonces, gracias. Entonces, eh, nada, decirles a ustedes que no se dejen pasea, manipular y eh. sigan protestando. Y estudien, Oye. que es lo único claro. que te va a garantizar poder desentrañar el mundo Oye. que te rodea. ¿De acuerdo? Claro. Oye, antes, yo, Miguel Medina. Gracias a Jorge Herrera por estar con nosotros del movimiento Somos Pueblo. Antes de salir, me dirá, antes de salir, fresco, de eh. gustaría invitar a toda la población claro sí. franco-macorizana y de República Dominicana que se lancen a las calles y protesten, porque unidos somos más. Juntos podemos hacer la diferencia. Y si solamente soy yo que protesto, no me van a escuchar. Pero si protestamos un grupo como lo estamos haciendo ahora, sí vamos a ser escuchados. Ahí Muchísimas está. gracias. Por, gracias a ti por Sin venir Sin violencia yo. como lo están haciendo ellos. No con como otros. Contenido.